Sí, efectivamente hemos tenido que recurrir a este recurso de la resistencia en vista que el gobierno nacional ha instalado o ha profundizado, mejor dicho, continuando con las políticas de Lenín Moreno, ha instalado más y más las políticas de muerte, las políticas que no permite ya sostener nuestras economías irrisorias.